Ya estamos en el tercer bloque, ubicados en nuestro living, para hacer una entrevista muy bonita. Le vamos a dar la bienvenida primero que nada a nuestro compañero Facu Kaila, nuestro columnista Hola, de deportes, que hoy nos trae un invitado virtual, vamos a decir, Exacto. porque él está muy lejos de aquí de nuestro país, ¿o no, Facu? Sí, ¿cómo están chicos? Un placer saludarlos a ustedes, a quienes están del otro lado. Y hoy día tenemos un invitado de lujo que está en Dinamarca, mendocino uh -huh. Alejo, que juega este, al fútbol, jugó aquí y se fue. A probar suerte a otro destino. Europa, nada más y nada menos. Otro claro. continente, exacto. Con todo lo que eso implica, así que lo saludamos. Bienvenido estás, Alejo? Alejo. Alejo, los aplausos para él. ¿Cómo estás, Alejo? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. bien, ¿y vos? ¿Qué tal te trata Dinamarca? Bien, bien. bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Qué lindo. Bueno, ¿hace ya cuánto decidiste emigrar para cumplir tu sueño con el deporte, Ale? Ahora el primero se cumple en los tres meses. Ah, muy bien. Es bastante reciente dentro sí. de todo, ¿no? Sí, sí, además. Sí, que... bastante, bastante reciente. Claro. ¿Y en qué club jugabas acá en Mendoza? Eh, jugaba, mi último club fue gimnasia en Mendoza. Ah, muy bien. Pasé ¿Y cómo? Por, por Murialdo, <risa> y Cruz. Bien. Yo no entiendo cómo letra. salen estas oportunidades. El club se contacta con vos, claro, ¿Cómo buscan la chance. ¿Cómo se hace el nexo para ir a jugar a Dinamarca donde ni siquiera hablamos el mismo <risa> idioma? Complicado eso también. Ah, <risa> Es muy, es muy loco, la verdad que, eh, que, bueno, fue en un momento también muy raro de, de mi vida porque estuve, estuve en un momento difícil, personal, uh -huh. eh, tuve la pérdida de mi abuela uh -huh. que fue una como mi mamá porque nos quedó muy chico y tuve bastantes problemas personales y estaba un poco ya eh, saturado uh -huh. Tanto, tanto intentarlo, de, de viste siempre darlo todo, no, no conseguir eso, que es lo que uno busca, de ir del fútbol, o cumplir su sueño, ¿no? Claro. Y eh, yo tenía un amigo acá en Dinamarca, eh, que ya había estado hace un tiempo, y justo yo me contactaba con él y me dijo: ¿viste? venite para acá, pasame tu video, que, que vemos qué podemos hacer, viste. Yo estaba medio vencido, ya, ya mi cabeza con tantas cosas que me habían pasado, estaba por soltar y bueno, le pasé mi video eh, esperando a ver qué sucediera lo mejor y gracias a Dios a la semana eh, él pudo, pudo mover el, el video a las personas que tenía que pasárselo y de ahí se comunicaron conmigo que, que les gustaba cómo, cómo jugaba, que si podía venir en, en enero para acá. Qué bueno, excelente, la la, suerte. La, la qué bonito. Alejo, te hago una consulta. Recién vos dijiste que bueno, estabas atravesando justo un momento este, delicado y muchas veces sí. el futbolista este, tiene que lidiar con, esta, con este tipo de frustraciones hasta poder llegar a primera, hasta bueno, firmar el contrato que lo asiente un poco. ¿Qué, qué diferencia sí. hay entre aquellos que llegan y los que no logran llegar la capacidad mental? Yo creo que que el fútbol, el 80% está, está en lo mental. Es muy importante estar bien preparado porque eh, de repente puede pasar que estás en lo más bajo y al otro día estás en lo más alto. El fútbol tiene esas cosas. Yo creo que, que la preparación mental es muy importante para, para llevar, eh, creo que cualquier deporte, ¿no? Gracias a Dios yo estuve con psicólogo y creo que... me me pudieron ayudar o dar también otro punto de vista o ese empujón, viste, para, para poder seguir. Pero lo mental yo, yo creo que es muy importante. Bueno, Seguro. está buenísimo que hayas logrado sobreponerte, ¿no? Ante esas adversidades para seguir cumpliendo tu sueño. Total. Alejo, ¿y cómo fue la experiencia una vez que llegaste a Dinamarca? Conocer este nuevo equipo, porque es otro idioma, como decía Clary, otra cultura. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo lo transitaste? La verdad que, que fue bastante difícil al principio. Eh, el idioma eh, es muy complicado el idioma de ellos, gracias, por lo menos ellos eh, se comunican en, con el inglés también, uh -huh. eh, pero yo creo que está en lanzarse, eh, ir aprendiendo, uh -huh. ir escuchando. La gente acá es muy, es muy respetuosa también, eh, no es que te apuran o algo. En el sentido cuando hemos tenido que ir a comprar, viste, bueno acá somos, somos varios. Eh, Intentamos, viste, por lo menos hacernos entender y ir llevándolo uh -huh. a poco. Y está bueno porque Pero son sí, varios varios mismo. mendocinos en el equipo, ¿no, Ale? Entonces, bueno, medio que, que se contienen claro, entre ¿verdad? ustedes y se van acompañando. Claro, claro, sí, sí. Somos somos siete, ah, bueno. así que medio que nos Muchos. acompañamos entre nosotros, ¿viste? Por lo menos comunicación con, con alguien, porque es muy difícil eh, sociabilizar con otra persona acá. Claro. El, claro. el tema del inglés, ¿viste? También hay algunos que no te entienden el inglés, solamente uh -huh. manejan el danés. Así que. ¿Y alguno de no, los no, chicos, no, no. Alejo, alguno de los chicos con los que estás allá, los conocías, habías tenido la oportunidad de jugar, este, se entienden bien? ¿Cómo te estás yendo desde el plano este, deportivo adentro de la cancha, más allá de, de la experiencia, obviamente, uh -huh. que significa estar allá? Eh, sí, a varios de los que están acá, a todos los he enfrentado. Eh, uno de los, de los chicos que, que está acá conmigo, eh, bueno, compartí club de infancia para mí, Juan Martín, eh, y me ha acompañado bueno, en el, el paso muy de grande, bueno, seguimos siendo amigos y ahora nos toca compartir esta, esta gran experiencia, pero, pero sí, a todos tuve el placer de, de poder de, competir contra ellos o en algún momento también compartir equipo, así que eso fue también de gran ayuda para a la hora de la convivencia, a la hora de, de estar como equipo, son, son grandes personas, gracias a Dios. Ale, y si bien llevas poquitos meses allá viviendo en Europa, quisiera saber cómo te proyectas digo, a, a futuro. ¿Te ves ya de manera definitiva viviendo allá? ¿Te gustaría quedarte en Dinamarca o quizás pensar en otras ligas, en otros países? ¿Cómo, cómo te ves a futuro? Y mira la verdad que... Todo pasó muy rápido, como te digo, es como te digo, el del de, fútbol es así, de repente está en lo más bajo y de repente está en lo más alto. Eh, uh -huh. Sí me encantaría poder eh, seguir creciendo como jugador, obviamente, también como persona siempre. Bueno, nada, excelente. Bueno, cuando vine acá saqué un boleto de día, no saqué <risa> eh, <risa> boleto de vuelta. De tú, volver ¿verdad? todavía no. no <risa> De volver por ahora, no, no, no podemos hablar porque solamente boleto de vida. Perdón, pero nunca sí, te preguntamos qué edad viaje. tenés. Tengo 22 años. Ah, claro, claro bien, no, tenés carreras. Era, tenés mucho tiempo para hacer carreras. En abril, en abril en abril cumplí, y fue mi primer, mi primer cumpleaños lejos de Claro ¿Qué día? Que... En abril, dices. El 20 de abril. ¿Qué, qué día de abril? No sé. ah. el, 20. el 20 de abril. ¿26? 20 de abril. 20, ¿sos este, 20. de Aries entonces? No, es de Tauro. No, no, Aries. ¿A, a, a, a, a, ¿A, ¿A qué va la pregunta? Aries. No, no. <risa> <risa> no, no. Ah, él te va a decir tu horóscopo semanal. <risa> es nuestra nueva En el amor te va a ir muy bien. No. Y en el deporte también. también no. En el dinero <risa> vas a ganar en euros. Claro. Eh. Vas a aprender otro idioma, estoy viendo acá la bola. No, no, Quería saber si varían nada más. Está bien, cosa de la vida. Che, ¿cuál es tu color favorito, no. vale, esto, ¡Ah! Metiéndote en el plano deportivo. No le hinchen mal, no le hinchen mal. Contanos Listo. un poquito lo, lo que <risa> distingue por ahí al jugador sudamericano, eh, la picardía, ¿qué es lo que hace diferente al futbolista de acá de al europeo? ¿Qué es lo que notaste de diferencia? y lo que veo es un poco la garra. Que acá creo lo que es Europa... Es un juego más, más técnico. Uh. Eh, a comparación del jugador de la Argentina, eh, somos más aguerridos, viste, más de meter. Es otro, es diferente el fútbol. Eh, es amoldarse al fútbol de ellos. Porque claro. ellos también ¿viste? se amolden un poco a tu juego. Sin Pero dejar sí de. Es diferente. Es diferente. Sin perder lo que, lo que hace tan propio el jugador de acá, ¿no? Que la gambeta, bueno, la guapesa que tiene, que le da otro, otro toque distinto. No, cuando... sí. Sí, sí, el jugador, el jugador argentino es muy bien visto por esas cosas, eh, por la gameta, por la garra. <risa> por el, bueno, eso los buscan, por no, ¿no? tienen, tienen esa impronta, tubo. sin dudas. Bueno, Ale sí, ha sí. sido un placer enorme charlar con vos. Esperamos que sigan los éxitos. Te mandamos un beso grande, también el saludo a todos los Hola. mendocinos que te acompañan por allá. Y bueno, ojalá muy pronto tengamos novedades, ¿no? De Exacto, triunfos sí, pues, y sí, de cosas sí. bonitas que seguro te van a suceder Hola. por ponerle toda la garra. Ojalá y quisiera mandarle un saludo ahí a mi familia que, que bueno que me está acompañando a la distancia y bueno a mis amigos a mis seres queridos que, que bueno que ya llevamos bastante tiempo en la distancia así que claro, muchísimas gracias que a todos por el espacio chau, un, un beso enorme que estés muy bien Ale chao chao chau. Chau,